Cuando estábamos esperando las balsas, vos ves que empieza a salir gente abajo, las que, los que pudieron salir. Eh, entonces, eh, ves algunos que están quemados, eh, eh, otros eh, que, que, bueno, lastimados y eso. Entonces, eh, tratás de ayudar a alguno. Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal. Estamos con el señor Fernando Millán, sobreviviente del de crucero Belgrano. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Nando? Buenas Hola. tardes. Bien, querido, bien, muy bien. Y con el señor Maximiliano, Maximiliano Reguera, el amigo de Ideas Eternas, Cultura Travelers. ¿Cómo estás, Maxi, querido? ¿Cómo estás, Nando? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, básicamente, yo quería arrancar preguntándole eh, a Fernando, ¿qué se siente estar eh, en una guerra? Siente ser partícipe ¿no? de, de, de un enfrentamiento militar? Bueno, mira, la verdad que es algo, es algo único, ¿sí? eh, no, no pensado en ese momento, o sea, en ese momento no se pensaba que se iba a llegar a, a combatir, eh, pero bueno, es el lugar donde, donde te toca estar, estar, estás preparado para eso. Y, y nada, o sea, teniendo teniendo la, la, la disciplina y teniendo la preparación suficiente, eh, es poner el corazón, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, y estás defendiendo la bandera, o sea que no, no te importa ninguna otra cosa, estás luchando por el país y por la bandera, es, lo, es lo, la esencia de un soldado, ¿no? Eh, Así que bueno, eh, lo que es estar en sí es, es algo que no, o sea, no lo aconsejo a nadie. O sea, no es, no es lindo para nadie estar en una guerra, en ese sentido. Pero después, bueno, es lo que le toca y hay que afrontarlo y, y ponerle el pecho. Exacto. Y, y por ejemplo, en ese, en ese momento, ¿qué, ¿qué sentimientos eran los que a vos te invadían internamente, era tipo orgullo, era un poco de, también un poquito de, de temor, de a ver qué pasará, un poco de, también de, de valentía y sacar el pecho al frente, ¿qué era lo que vos sentías? ¿Qué, qué sentimientos te invadían a vos? Eh, bueno, obviamente que orgullo, orgullo sí, lo siento hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, si me hablas de Malvinas, de, Marvina, de la Argentina y todo, eh, se, te, se me infla el pecho, o sea, eso es algo que, lo hablas con cualquiera de los que estuvieron, y, y el 99% eh, te, te cree un nacionalismo, un, un, un, uh, un querer a la, a la bandera, a la patria, que es, es, es único. Después, este miedo, mira, nosotros teníamos, en el caso nuestro, eh, teníamos 19 años, eh, y cuando tenés 19 años es como que sos invencible, ¿no? Entonces, no, no tomás mucha conciencia. De, de lo que puede llegar a pasar, este, pero sí tenés cierta incertidumbre, miedo de lo que iba a pasar, porque no sabíamos, o sea, estás navegando y no sabes, eh, las, las digamos las, eh, las órdenes llegaban este, descifradas día a día, o sea que no sabíamos lo que íbamos a hacer mañana hasta el mismo día. Eh, entonces sí, obviamente que sentís un poco de incertidumbre y consultas, hablas con los oficiales, con los oficiales los más grandes. A ver qué opinan y bueno, era un poco eso, incertidumbre y miedo, miedo no, porque tampoco sabes a lo, a lo que vas a pasar y tenés la seguridad de que estamos todos preparados. Entonces, al estar preparado decís, bueno, eh, estás en una guerra. De, eh, eso viene después, ¿no? Después, el, el post es cuando vos tomás conciencia de dónde estuviste y de lo que, con lo que pasaste. Si yo te, a ver, ¿cómo te consideras vos? Porque muchas veces seguramente esta pregunta te la hacen varias, varias personas. ¿Vos te considerás un héroe? Eh, no, en realidad para, para mí eh, los, los héroes, para mí para otros los héroes, son los que, los que fallecieron. Los chicos y los grandes, que los hombres, digamos, no, no son chicos tampoco. Eh, fuimos como chicos y, y salís como, como hombres, ¿no? Como... Entonces esos son los héroes. Este, nosotros nos toca la difícil tarea de, de ser testimonio viviente de lo que pasó? Eh, que es lo más, lo más difícil no después también, pero los héroes para mí realmente son los, los que fallecieron, los que entregaron lo máximo que tiene una persona para dar, que es su vida. ¿Cómo fue tu relación con el comandante? Eh, sé que hasta hace poco eh, estuviste, eh, se hacían reuniones... Eh. Eh, sí, sí, bueno, sí. La, la, la relación con, con el comandante era muy buena, eh, por lo menos por mi parte, fue, es muy buena y, y fue más allá de, lo, de la relación de lo que era este, la parte de militar, digamos. Este, nosotros, después del de, de hundimiento y después de terminar toda la, la, la, la posguerra, digamos, vino reuniones que nos juntábamos, tratábamos de juntar anualmente. Hicimos reuniones porque se hicieron, se escribió un libro en el cual se pedía colaboración de todos los que los que estuvimos para ver qué era lo que teníamos como material para ofrecer, vivencias, obviamente, eh, que todos tenemos vivencias, por más que estuvimos en el mismo lugar, estamos en distintos puestos y tuvimos distintas vivencias, así que todo, era todo, todo distinto, digamos, eh, la participación de cada uno, y, y bueno, con respecto al comandante, es algo raro, fue, eh, era como, como mi segundo papá, o sea, yo tuve una relación que, bueno, él llegó a conocer, él ya falleció, no pero bueno, llegó a conocer este, a mi familia, a mi hijo, y, y aparte, eh, bueno, cumplí años justo el mismo día que, que mi, mi papá. o sea, que mi, ah, mira mi papá. vos, coincidencia, ¿eh? Entonces sí, es algo que es, es increíble, ¿no? Pero bueno, y... Y bueno, es, lo, es, lo, que, es lo, que, lo que lo que te cambia y lo que marca cuando vos pasás, por lo que pasamos nosotros, un, una guerra y, un, y, y más estando en un buque que es eh, esa camaradería, ese compañerismo, eh, te vuelve una familia, familia naval que es eh, inquebrantable, o sea, eso es imposible de evitar. O sea, y hablas con ellos, con, nosotros decimos que somos... Hermanos, más que, más que compañeros y amigos. Y este, Hablas cosas que no hablas con ninguna otra persona. Eh, así que bueno, un sí, poco sí, es eso. Seguro, seguro. Lo que te quería preguntar, digamos, eh, es el hecho de, del momento crítico, ¿no? Del momento del, del hundimiento de, del crucero en sí. Eh, digamos, uno puede leer en un libro, en Wikipedia, en internet y demás, eh, sí. X cosa o lo que fuera, pero una persona que estuvo ahí de primera mano como, como estuviste vos, después el tema de, digamos, el hecho de, por ejemplo, el tema de las balsas en sí, tener que eh, seguir sobreviviendo de alguna manera. Eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de, de ese momento, de esos segundos, de esos minutos críticos y la parte posterior, lo que viene después, ¿no? Cuando el barco ya se sabe que está hundido, que se está hundiendo y tienen que salir y, y seguir sobreviviendo en lo que serían los... Los botes o las balsas. Eh, bueno, con respecto al momento ese, eh, justo eh, nosotros, eh, yo hacía guardia en el puente de comando, ¿sí? Mi, mi función era radiotelefonista, en, en cuando se navegaba en eh, buque de guerra, o sea, tenías dos navegaciones, buque de guerra y buque de navegación, de guardia, ¿no es cierto? Cuando estabas en, en, en puesto de combate, o sea, en guerra, a mí me tocaba este, ser mensajero en, en la radio, o sea, mensajero era que llegaban los mensajes codificados, eh, o sea, y si yo los tenía que llevar al puente de comando, ya sea al comandante o, a, o al oficial que estuviera de guardia, y que tomara conocimiento. Y eh, mi otro puesto, el de navegación, que era en el momento del, del, del torpedo, digamos, del hundimiento, eh, nosotros estamos cubriendo buque en navegación normal, digamos, porque estábamos fuera de la línea de, de exclusión, entonces este, yo hacía guardia en el puente de comando, eh, y justo en el momento del, de los torpedos yo iba caminando hacia, hacia, la, hacia el puente de comando para tomar este, mi guardia, así que me agarró caminando eh, una cubierta abajo de, de la principal, la cubierta principal es la que vos ves en un barco de abajo, la simple vista, ¿no? que se ve, sí. digamos, a torre, todo eso. Entonces nosotros estamos abajo, como un subsuelo, digamos, son cubiertas más abajo, y escuchás este, una explosión, eh, se cortó por completo, es como si te chocaras, una cosa así, se paró por completo el buque, no, no, o sea, no, no entendés nada, eh, porque se cortó la energía, o sea, que se, se quedó todo oscuras y bueno, eh, la suerte de que yo hacía muchísimo tiempo que estaba en el barco y lo conocía de memoria, eh, como la mayoría, digamos, eh, pude salir, o sea, oscura salir a la cubierta, y recién ahí te das cuenta de lo que había pasado. Eso, esos segundos, esos momentos, no, no sabes lo que pasó realmente, estás abajo y no ves nada, y aparte te sorprende. Cuando, cuando salí, bueno, el, el buque ya estaba escorado, o sea, tenía una inclinación, eh, hacia el babor importante, y bueno, y ahí ya te das cuenta, digamos, por el conocimiento que era había sido un torpedo por, por, la, por el, el efecto que tenía el barco, ¿no es cierto? Sí. En ese momento mirás, ves, ves eh, lo que tenés que hacer, eh, o sea, yo directamente ya fui para la radio, o sea, no, no fui para el puente de comando, sino que fui a la radio, eh, ahí nosotros teníamos preparados cada uno un... Una, como una, una viandita, una, una, una muda de ropa, eh, y bueno, y casco y eso, y prepararte salvavidas, y prepararte para, para las órdenes que, que den el oficial o el comandante, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí lo que lo que hacen es, eh, hay una dotación de control de avería, que lo, lo que controlan es si el buque puede seguir manteniéndose a flote, si puede seguir navegando o si no, y bueno, y esperar eh, las directivas. Bueno, esto era, se veía que se, se escoraba mucho, o sea, que nada, en pocos eh, minutos eh, dio la orden de que había que ir a las balsas, ¿sí? Nosotros teníamos asignados, cada, cada persona, cada tripulante del barco tenía asignada un número de balsa. Entonces lo que tenés que hacer es ir a la balsa. Ah, mira, tenías un número de balsa, o sea, tenés que dirigirte a esa. Claro, tenés asignado un número de balsa. entonces... Bien. Eh, las balsas tienen una capacidad, lo ideal son de 20 personas, esa es la ideal, eh, ni más ni menos sería la capacidad justa, sí. digamos. Entonces, bueno, tenés que ir, tenés que ir ahí, eh, formarte, digamos, en donde está la balsa y esperar, si, bueno, si te dan la orden de ya hay que abandonar, eh, el sistema es así, la balsa es una cáscara grande de plástico como si fuera un huevo, que tiene un cabito que vos lo atas a la borda, digamos, al... al, al a los cables que tiene el costado del barco, entonces cuando vos tiras la, la, la cáscara esa, la, el, al, al agua, el cabito tiene un, un, una longitud que se corta y ahí se abre eh, como si fuera al medio, entonces se empieza a inflar la balsa, se, se, se infla la base, digamos, y después se infla como un techito que tiene de lona, que es... Que es es, este, digamos, lo, lo que le da este, más protección a la balsa, no es una balsa, digamos, abierta, ¿sí? Claro. Eh, bueno, entonces esperamos el momento, bueno, dijeron que, ¿sí? que había que abandonar el, el, el buque y después, bueno, en, empiezan a aparecer todos los, los imponderables, ¿no? Los de la situación, o sea, vos, vos sabés todo lo que tenés que hacer perfectamente, está escrito, escriben libros y todo de, de, de qué... Que, ¿Qué, qué decisiones tenés que tomar en esos momentos, pero después... Zafarrancho. Eh, la realidad es otra. Claro. Eh, y bueno, el, el caso es que nosotros tiramos la balsa, la balsa que nosotros tiramos eh, se pincha, entonces eh, ahí ya eh, se termina todo, digamos, lo, lo que vos tenés que hacer. O sea, se acabó tenés, el librito, digamos. Sí. Claro, lo que tenés que hacer es eh, ir y buscar otra balsa, ¿sí? Y bueno... Y no te van a decir, no, esta no es tu balsa, ¿no? Esto es, es claro. Consulta, Fernando, sí. eh, ustedes eran 1.093, ¿no? Tripulantes. Sí, sí, sí. Y la, la, la capacidad de despliegue, de o sea, la, eh, las balsas de salvavidas, eh, ¿cuántas eran? Eran entre y 1.500, ¿no? O sea que sobraban, ¿no? ¿Es real eso? Sí, en realidad vos tenés balsas y después tenías, tenías como unos... unos eh, unas lanchas, ¿sí? Que son de madera, bueno, y después tenías, habías, eh, había tenido un hangar, un helicóptero, eh, pero bueno, fue tan rápido y tan, digamos, tan grave, el, o sea, fueron dos torpedos que le pegaron, que se hundió muy pronto, entonces no, no dio tiempo, y al parte, encima uno entró en, en la parte de máquinas donde cortó la energía, entonces uh -huh. no había forma de, no hubo forma ni de sacar el helicóptero, ni, ni de utilizar otra cosa más que las balsas, o sea, se estaba se estaba este, hundiendo muy rápido, digamos. Sí, seguro, este, seguro. O sea, eh, no sé si ustedes vieron, llegaron a ver fotos en algún momento mm. de, del barco sí, y, sí. bueno, tiene la proa directamente cortada, o sea, eh, como si la hubiesen cortado, ¿no? Como si vos cortás con sí. un cuchillo, no sé, es increíble cuando vos lo ves. Sí, sí, el impacto. Entonces, bueno, y en la parte de máquinas era lo que no se veía, pero también tenía... Entonces, bueno, no había... No había mm. No había mucho tiempo más que para, para eso, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, nada, ahí, eh, cuando estás en eso, estás metido en eso y no ves otra cosa más que ayudar a un compañero. Eh, o sea, cuando estábamos esperando las balsas, vos ves que empieza a salir gente abajo, las que, los que pudieron salir. Eh, uh -huh. Entonces, eh, ves algunos que están quemados, eh, eh, otros eh, que, que, bueno, lastimados y eso, entonces... Eh, tratás de ayudar a alguno, y bueno, lo, lo, lo que digamos te da la pauta de lo que es, ¿no? eh, lo que es la situación, las situaciones extremas, es que eh, nosotros sabíamos que no te tenías que tirar al agua, porque el agua está, la temperatura del agua era bajo cero pero largo, 10 bajo cero seguro, y no, no, o sea, no durás, o sea, te congelás. Eh, y sin embargo, eh, nosotros estábamos formados esperando la balsa, bueno, con todo este tema de, de que se había pinchado, buscando cómo eh, ir a otra balsa. Bueno, y pasaban este, tripulantes que se tiraban a, al agua, ¿sí? Eh, y vos tratás de, de... uno lo tratamos, lo, lo pudimos agarrar y, y bueno, y vos eso lo sabés que no lo tenés que hacer y sin embargo... Claro, la cada desesperación. Uno, exactamente. El distinto de supervivencia, ¿sí? Claramente, hasta, o sea, ante situaciones extremas, cuando después me voy un poco al, al, al, al post, ¿no? Después en las reuniones y cuando te juntás y decís, che, vos dónde estabas, dónde saliste. Y bueno, y yo creo que desde hasta el día de hoy que hablé con, con, con un montón de, de compañeros, ninguno hizo lo mismo ante la misma situación. O sea, sí. llegamos al mismo fin, pero siempre con situaciones distintas, ninguno hizo exactamente lo mismo, y, y bueno, te, te repito, estos chicos se tiraron, y bueno, después nosotros, o sea, yo me, me fui a otra balsa, ¿sí? me tiré en otra balsa, las balsas están distanciadas de metros, no, no tanto, entonces agarras la otra balsa, y, y aparte van pasando, porque eso, bueno, obviamente se va moviendo, el mar se va cayendo, o sea, el barco se va hundiendo, el mar se mueve, y entonces es todo en movimiento, entonces lo ideal es tirarte encima el, el sistema era así, vos te tirás arriba del, del, de la balsa, el techito ese se, se baja, digamos, entonces vos caes en el techo, te metes por una portita que tiene el costado y te vas metiendo en la balsa. ¿sí? Ese es el, digamos, sería lo ideal. Mira. Y nosotros, estando en la balsa, levantamos a dos muchachos del agua, ¿no es cierto? Eh, que se habían, o sea, era, mira, para que se den una idea, nosotros, uno cayó, o sea, entró se sumergió, cuando salió lo sacamos y ya estaba temblando, o sea, era algo... Eh, sí, segundos. Sí, sí, es terrible, es terrible. Eh, así que bueno, y cuando estás en todo eso no, no pensás en nada. Empezás a pensar una vez que estás en la balsa, nosotros, eh, la balsa tenía dos remitos cortitos, que son y una bolsa con elementos de supervivencia. Los remitos son para alejarte del barco, porque es lo que tenés que tratar de alejarte, porque si no el barco se va hundiendo y te, va, te va, hace un remolino que te succiona y te lleva, o sea, te lleva el barco con, con balsa, con todo. Eh, por suerte no, no, no chupó ninguna balsa, ni nada, más que eh, el, el barco va haciendo un movimiento que se cae, se levanta, se cae, se levanta, y bueno, eso fue lo que produjo que se pinchara una balsa, otra balsa que por ahí sí le cayó un pedazo y se la llevó, pero estaba vacía, digamos, entonces... Eh, Pasa eso, después vos te tenés que alejar del barco para evitar esa succión. Entonces, eh, a nosotros, por ejemplo, nos salvó un, un oleaje que hizo en el subir y bajar de, del barco cuando se está hundiendo, vino una, una ola, le pegó a la balsa y la, la separó. Entonces ahí nos dio más, más espacio para, para digamos para poder remar y alejarse, ¿no? Claro. Y mira, nosotros estábamos, no sé, no te puedo decir exactamente, pero sería no sé, 100 metros, y vos lo ves ahí nomás, como vimos nosotros de nuestra balsa vimos cómo se hundía el barco, ¿no? Y es algo algo que te queda porque justo el, el digamos, eh, el lema que tenía el barco eh, en su puente comando decía irse a pique antes que rendir el pabellón, y bueno, y fue lo último, lo último que se vio de, de, del crucero cuando se estaba hundiendo. A nosotros, por suerte, creo que éramos 20 exactos, 20, 21, o sea que estaba bárbaro. ¿Por qué? Porque el, el, la capacidad, o sea, la cantidad de gente le da resistencia, consistencia a la balsa. Ah, mira. Y le da, y le da calor, o sea, eh, se encontraron, creo que fueron dos o tres balsas con poca gente que se los encontró congelados, porque no, eh, no tenían calor, entonces... El, el, la cantidad de gente te da calor y consistencia, ¿sí? Para, para el mar que era bastante bravo en esa, en esa posición de, eh, digamos, del mar, ¿no es cierto? O sea, era bastante complicado, había mucho mar de fondo, olas grandes, eh, y bueno, y estás ahí y no puedes hacer, una vez que estás en la balsa no puedes hacer absolutamente nada, más que después, en, en, llegado el momento, tirar... Eh, eh, las ampollas para que, se, que se son como unas ampollas que hacen un manchón en el mar para que lo divise en el barco, o tirar alguna bengala. Eh, para También para cuando, eh, si uno ve que pasa en un avión, le tirás como para darle las, la, la posición. Claro. Eh, después nada, es estar ahí, eh, rezar. ¿Cuánto el, tiempo estuvieron ahí, Fernando? En la balsa se, más o menos. A nosotros nos tocó estar 42 horas en la balsa. Uh, sí. Fue una, de, la, de, fue una de, las que, de las que más estuvo, porque qué pasó. Nosotros, o sea, yo te digo, ahora, 42 horas te lo digo ahora exactamente, porque eh, en ese momento no teníamos ni idea. O sea, lo Ajá. único que sabes, eh, esto fue a las 4 de la tarde y a las 5 ya era de noche, entonces es como que perdés un poco el, el, el tiempo, ¿no? Eh, sabíamos que había pasado al otro día. ¿Y qué pasó? Al otro día vimos que eso fue lo, lo más terrible, digamos, que nos pasó, estar en la balsa, ver que ya, ya se les habían avisado, ya se les habían dado la posición más o menos donde estaban las balsas, que igual te moves, porque el mar era tan, tan este, bravo que se movían, ya se movieron bastante. Vimos un barco que dijimos, bueno, ahí está, ya nos vienen, o sea, lo vimos a, a, a vista, no a, normalmente se vio el barco. Y de, de a poco el barco fue desapareciendo y se fue, fue oscureciendo y nada, viste, y dijimos, bueno, chao, no nos vio. Ya eh, era, digamos, el, el segundo día, entonces ya respirabas con dificultad, eh, bueno, empiezan un montón de cosas. Eh, hubo uno de los que estaba en la balsa que le agarró como, como un, una cosa que empezó, uno uh, nos va, nos dejaron, nos vamos a morir, viste, empieza ese, ese tema que tenés que tratar de evitar. Sí. La parte psicológica. Psicológica. Mm. psicológica le, le, le pusieron un, un cortito, o sea, eh, vos en la balsa, siempre el de mayor jerarquía es el que toma el mando, ¿no? Y bueno, este era uno de los de los este, más este, de más alto rango, y, y sin embargo, bueno, viste, lo que lo que hablamos antes, ¿no? Las situaciones extremas, puedes estar preparado, pero después por ahí en la cabeza te juega papel este, complicado, ¿no? Y bueno, él, le dio un golpe así como para desmayarlo y lo dejó ahí tranquilito como para que no haga un efecto dominó, ¿no? Que te provoca, porque eso obviamente te hace pensar, ¿no? Claro. Y bueno, y este, nada, ahí era rezar y ya igualmente ya no, la balsa también va perdiendo consistencia porque con el mismo frío la va, la va desinflando, digamos, porque están, están infladas con CO2, entonces eso va haciendo que, que pierda la consistencia y por suerte al otro día eh, o sea al amanecer digamos vimos el barco de nuevo y el problema que fue, que el barco tenía problemas era uno de los destructores, nosotros navegábamos con dos destructores en el momento del, del torpedo entonces este, esos destructores después participaron del grupo de tarea de rescate de las balsas junto con otros que se sumaron ¿no? y y bueno, el, el destructor este eh, había roto máquinas y no podía parar el barco a cero, entonces era muy complicado para hacer, el, o sea, lo que tenían que hacer era venían con un gomón, con un motorcito para de borda, nos agarraban de a dos y, y, el, y el gomón este se ponía a la par del barco eh, y de ahí nos levantaban con, un, con una grúa, con, un, con una plumita que tenía, y nos levantaban, entonces para hacerlo de noche eso era muy una maniobra muy arriesgada entonces se quedaron en la zona esperando a que amaneciera para hacerlo, pero bueno Ah, ya, lo, ya le... los habían localizado Claro, pero bueno, eso nosotros no lo sabemos. ¿Y ¿Quién los rescató? ¿El Pida Nueva? ¿Bouchard? Eh, no, ¿El, buchard, el buchard, Bouchard? El Buchar ah. uh -huh. eh, Así que bueno, un poco, un poco es eso ¿no? Eh, podría Buenísimo. estar eh, un día hablándote de cada cosita, pero bueno no, no, está, es tremendo, la verdad que la historia en sí es tremendo y como incluso después de tanto tiempo, de tantos años, eh, a mí en lo personal me, me, me llega, me, me, o sea, te hace una ensalada en la cabeza de decir wow, o sea, lo, lo que pasó a esta gente. Y, y te quería preguntar también en base a esto un poquito, eh, ¿qué sentimiento tenés vos? Con respecto al, al Conqueror, al, al, al submarino que los atacó, digamos, ¿qué, sí. ¿vos si son unos HDP o, o, o no? ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pasa vos internamente? Mira, en realidad, el, eh, esto es, el comandante del después, ¿no? O sea, posguerra, el comandante del, del, del Conqueror eh, se escribió y tuvo contacto con el, con el Capitán Bonzo, que era el comandante del crucero, ¿sí? Sí. Eh, ¿Y por qué era esto? Porque eran dos profesionales, o sea, cada uno estaba haciendo su parte, ¿sí? sí. Eh, acá es un tema, fue un tema obviamente eh, político, que se manejó desde las cabezas, ¿sí? Y mi, mi, mi, mi, mi molestia, o sea, mi, no quiero decir odio porque, pero digamos, mi bronca, es hacia, hacia el gobierno, o sea, nosotros hasta, hasta llegamos a escuchar después las órdenes, ¿sí?, en el cual el comandante del, del, del Conqueror dice tengo al Belgrano en la mira, pero está, línea, está fuera de la línea de exclusión, una línea de exclusión que habían determinado ellos mismos en el tratado, ¿cierto? Entonces, eh, les llega la orden que digan, hundan al Belgrano, así, esa es la orden, ¿eh? hundan al Belgrano. Entonces el comandante dice, pero está fuera de la línea de exclusión. Y le vuelven a repetir, hundan al Belgrano. Entonces él dispara, obviamente, es una orden. Eh, entonces, eh, a ver, yo creo que si yo me pongo de, de, del otro lado hubiese hecho lo mismo, ¿no es cierto? No, o sea, estás en una guerra, ¿no? o sea, no es. Eh, eh, a ver, no es un un jueguito, digamos, donde vos decís, bueno, a ver, eh, eh, qué hacemos, qué no hacemos, no. Nosotros en ese momento teníamos el, el identificado quién era el enemigo, Inglaterra, y bueno, y tenés que luchar, o sea, eh, esto es así, ¿no es cierto? Eh, lo que pasa que, bueno, obviamente, fuera de la línea de exclusión es algo que no... Eh, que, que nos esperaba y bueno, por eso, por eso nos agarró a mucha, a mucha gente descansando y todo, nos estaba cubriendo en los puestos de combate, ¿no es cierto? Entonces eso sí duele, o sea, eso duele, molesta, porque decís, no fue, no fue leal. Eh, pero bueno, está, es, digamos, está documentado y, y fue un poco donde se excusó y, y, y hasta el comandante como pidiéndole, no digo disculpas, pero digamos... Eh, eh, amparándose en eso y, y hablando con el comandante del cursivo, diciendo Se, señor, ah, eh, esto fue así y está este, oh, grabado y era así, o sea, no es que fue una cosa de, de locura, pero bueno, fue una orden de, del gobierno, una orden eh, directamente mandada por eh, la, eh, Margaret Thatcher, es así, no hay, no, no hay otra historia. Entonces, ella fue la que decidió, eh, después, ¿por qué? Bueno obviamente eh, después todo sale que es, hacia le servía este porque qué pasa en, a nosotros nos había llegado que se estaba por, por solucionar el conflicto que no no se iba a llegar a más nada y bueno y evidentemente había una parte que no le servía entonces esto fue como mojarte la oreja no decir bueno una al verano y se terminó se terminó todo esto sigue y bueno y así fue no o sea no hay, no hay mucha, mucha vuelta que darle Está muy bien. Eh, Maxi, perdón, ibas a decir algo. Sí, no, esto, ¿tenés idea si hubo algún tema legal de, o, eh, después de que ocurrió este hecho? O sea, esta acción que tomaron, ¿entendés? ¿hubo no, no puede quedar impune, boludo, no puede quedar impune. O sea. eh, digamos que eh, el, el fin justifica a los medios, ¿no? Estaba fuera de un, de un límite... Pero bueno, así es la guerra también y, y, bueno, ejecutaron la orden. Ahora, ¿esto vos tenés idea si, si tomó algún marco, marco legal o algo por decirlo? Obviamente que se hicieron, eh, se hicieron este, reclamos y, y, bueno, fue, fue en, en, en, en una parte fue como, como decretado crimen de guerra, ¿me entendés? Porque no, no fue lo que yo te decía, no fue legal, digamos. ¿Qué yo? Es como vos estás en un ring y... Estás peleando y terminó la pelea, o antes de empezar la pelea, viene y te lo quedan afuera del ring. Entonces vos decís, ¿cómo haces? Claro. Eh, pero, pero bueno, después, eh, la verdad que nosotros, qué sé yo, uno tiene la, la cabeza que vos vas a, a defender tu patria, tu bandera, y, y después la, el tema político, ¿viste? Uno no se mete y. Eh, si estuvo, es como muchas veces te preguntaban si estuvo bien, mal, y bueno, yo no estoy para decir si estuvo bien, mal, era lo que me tocó, iba a defender mi, mi, mi país y como le decía antes, hablando con el pecho inflado y, y todos igual, o sea, estamos en esa situación, pero yo no sé, debe haber debe haber quedado, bueno, este, esto es como, a ver, como, como, como cuestionar la soberanía, o sea, es el día de hoy que se cuestiona la soberanía, pero ¿cuál es el problema? Los, los, los argentinos nos tenemos que convencer de que las Malvinas son argentinas. Si nosotros no estamos convencidos, yo te hablo nosotros a nivel cabeza, ¿no? A nivel... Eh, sí sí sí eh, No estamos convencidos de que las Malvinas son argentinas y no puedes ir a reclamar ninguna soberanía. Este, esto es como, como cuando te dicen, bueno, tenés que ir a Malvinas. Yo tengo compañeros que fueron a Malvinas... Y yo dije, no, yo, yo no voy porque yo no, no puedo ir a, a Malvinas con un pasaporte. Si es Argentina, ¿cómo voy con un pasaporte? Bueno, hay algunos, hay algunos que, que, que fueron porque dicen, bueno, yo utilizo el pasaporte porque quiero ir, me interesa y es respetable. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Eh, claro, son, son puntos de vista. ¿Vos considerás que, que si vas con el pasaporte están reconociendo que no son argentinas? Claro, obvio. ¿Cómo voy a ir? después si a vos no sé, te ir a sí, sí. San Juan. Y para ir a San Juan no vas con pasaporte. Claro. Incidente sí, sí, sí. lo mismo. Exacto. <risa> Exacto. <risa> eh, después yo te quería preguntar, eh, digamos, cómo fue lo que sería el regreso a tierra, ya a tierra firme, y de ahí ya saltar un poco de etapas hasta el día de hoy, digamos? todo, todo, digamos, todo el lapso. Que fue llegar a tierra, vivir y, y ser eh, hoy en día un sobreviviente. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo eh, ves el entorno de, del país? Eh, ¿Te sentís eh, apreciado? ¿Te sentís eh, o no? También, no sé, vos responderme lo que quiera. ¿O te sentís discriminado? O, ¿O te parece que deberían tener otro tipo de reconocimiento? ¿O ya se los dieron? Me gustaría saber tu, tu, tu perspectiva. Bueno, mira, eso también es. Eh... Bueno, empiezo por lo, por lo último y después. Uh -huh. eh, quiero, el, tema, el tema del reconocimiento es, eh, digamos, es eh, relativo y es muy personal, ¿sí? En los últimos años se hicieron este, este los, los, eh, como se dicen Los, los desfiles, ¿sí? Que hicieron en. Sí. Entonces decían, está bueno que desfilen los veteranos. Bueno, yo sé que hay muchos que necesitaban. Bueno, yo no fui. Eh, Primero porque no me pareció la, la forma, ¿sí? Eh, eh, eh, a ver, iban los veteranos y parecían que, ¿no? Eh, sin, sin, sin uniforme, sin una bandera ya, discriminados por, por lugares, por sectores, como que estaba mal armado, ¿sí? Y como decir, bueno, pasamos porque por ahí nos sirve políticamente o no, no lo sé. Eh, pero no me pareció. Para mí, yo no necesito el reconocimiento ni, ni, del, ni del gobierno actual ni del anterior ni de nadie o sea, yo en su momento fui a defender como digo siempre, la patria, la bandera y ya está, no necesito el reconocimiento de nadie, era mi deber y ya está, el que lo quiera ver como bien, como un reconocimiento o no ya está, yo lo, lo único que siempre digo que el reconocimiento lo tengo y mi misión más difícil es eh, dar los testimonios y el reconocimiento es hacia los que murieron o sea, nosotros nos tocó la, la tarea de, de contar, de, de, como dije anteriormente, de ser este, de dar testimonio, y de dar testimonio fidedigno, ¿no? O sea, de que no, de que no se targiversen las cosas y que digan otra cosa. Esto es, a mí me pasó. Voy a te voy a ir. Por ahí mezclo un poco la, los como órdenes. No quieras, eh, A ver, eh, nosotros cuando, cuando terminó todo esto, obviamente que. Eh, yo eh, tuvimos un examen médico sí psicológico en el cual te decía bueno o sea nosotros fuimos de, de la, la, del barco este pues, que nos levantó fuimos a Ushuaia sí y después de ahí fuimos a Puerto Belgrano en, en avión a medida que íbamos llegando se hacían un listado te iban tomando nota para saber los que estaban este, sacar el listado de los sobrevivientes y todo bueno fuimos a Puerto de nos hicieron un examen médico todo, y dijeron, bueno, van a ir una semana a su casa, ¿sí? Y después vuelven, y bueno, en teoría los que les tenían que dar la baja les iban a dar la baja, bueno, y, y viendo qué era lo que pasaba con la guerra, si continuaba o no. Bueno, nosotros nos hicimos el, el examen, nos dieron ropa, porque imagínate, no teníamos nada, nos hicieron un documento, no teníamos ropa, todo, habíamos perdido todo en el, en, en el crucero. En el crucero. Eh, es más, a nosotros cuando nos levanta el... el, el el barco de la balsa, eh, te dicen cómo estás, estás feliz de la vida, obviamente, no, pero bueno, yo por ejemplo, como, como otros compañeros, quise caminar y no podía caminar, tenía todo dormido, digamos, de la cintura para abajo, estaba completamente dormido. Eh, o sea, nos metieron en una ducha y para que te des una idea, eh, te estás en, ves el vapor, no sentís el agua. Y pero el eso pan. porque, por el frío, sería ¿Por o por el qué. Frío, ah. por el frío al rato tenés todo, todo, todo entumecido, al, al rato eh, eh, empezás a sentir como pinchazos y son las gotas del agua que te pegan, y son como pinchazos que tenés. Eh, bueno, entonces a nosotros nos, levantaron, nos rompieron la ropa que teníamos, y bueno, después nos dieron ropa que tenían ahí en el barco compañeros, y por eso nos dieron otra vez todo el, todo el uniforme, toda la ropa de nuevo, para irnos a casa. Pero bueno, yo fui... A mi casa o sea, salió un, un, un micro de, de puerto de la base. Fuimos a, Yo llegué hasta Liniers y de ahí me tuve que tomar un colectivo. Yo me había sacado los zapatos. Eh, la guerra continuaba, ¿no? O claro. sea, me, me tuve que sacar, me había sacado los zapatos, error, porque los pies se me hincharon y no me los podía volver a claro. poner. Exacto. Entonces, con los zapatos en la mano, un bolsito, me tomé un colectivo hasta la casa de mis tíos, que era lo más cerca que tenía y ahí me bajé, ¿no? O sea, así, y después estuve esa semana eh, con mi familia y volvimos en un tren a Puerto Belgrano. Entonces es un poco que, que, que ahí te demuestra cómo, cómo era la situación, ¿no es cierto? Obvio. Y, y, y, y cómo fue todo, o sea, cuando, cuando yo estaba en, en, antes de zarpar para la guerra, ponerle que ya había empezado la guerra, y antes de zarpar el crucero, en, en Buenos Aires iban al cine, yo tenía amigos y que las últimas llamadas por teléfono que pude hacer, tenía amigos que iban al cine, hacían vida normal, y nosotros estábamos con las luces apagadas de, de la base de las casas y todo eso. Todo esto, o sea, a mí me sirvió, toda esta vivencia me sirvió hasta para, para criar a mi hijo, ¿no? Para los valores, o sea, esto te, bueno. da, te da unos valores que, y, la, y las cosas que pasás, o sea, yo digo que vos tenés que tener un entrenamiento y, y si vos tenés el entrenamiento y disciplina, eh, tenés que estar este, tranquilo de, de que vas a hacer eh, el 90% bien y, y el 10% mal. En un par de palabras, ¿qué fueron para vos eh, las Malvinas? Eh, las Malvinas fue, bueno, obviamente, una parte de, de mi vida, una parte de mi crecimiento, es una parte de argentina, es una parte de, del, del país donde, donde nací, donde vivo y, y que... Y que lo quiero con el corazón. Eh, bueno, y son las Malvinas, son argentinas, y, este, y después que digan que no es que, que haya eh, otra gente con otra nacionalidad, no quiere decir este, que no lo sean. O sea, no se discute, la soberanía de las Malvinas no se discute. Y bueno, eh, yo eh, espero que, que en algún. En algún este, en algún momento, eh, se, digamos, se vaya a luchar diplomáticamente, pero seriamente, digamos, como corresponde. Eso es lo que esperamos todos. O sea, est esto que te dicen ahora, sí, estamos, esto es nada, es todo, todo humo, digamos. No, no, no, no. mucho Exactamente. Este, eh. Pero bueno, un poco es eso y, y nada, y también es algo que, a ver, es es donde, donde hay un montón de, de hermanos que es lo que, lo que no entiende la gente, ¿no? yo digo que tuvimos una guerra, ponele chiquita, grande, lo que sea, y no aprendimos, o sea, eso es lo que, lo que nos pasa a la mayoría, que vemos ahora, eh, y no hablo de este, de, puntualmente de este gobierno, de todos los, que, los gobiernos que, que, que sí, pasaron sí, sí. en todos estos años, en, en, en muchos años, eh, como que... Eh, a mí me hubiese gustado hoy estar con otro, un país floreciente, ¿me entendés? Un país, por pues decir, sí. como murieron, solamente en el crucero murieron 323, ¿sí? Sumad los Malvinas, otros 300 y pico, son 600 y pico de personas. ¿Y de qué sirvió? O sea, no aprendimos nada, no aprendimos a, a querer al. El país a tirar todos juntos, ¿me entendés? O sea, esto es lo que te da. Nosotros acá están peleando que este y el otro, que el otro que hizo mal, que hizo bien, que esto y el otro. Y pelean y, y en realidad no, no, no llegamos a, a nada. O sea, tenemos que tirar, ponernos lo que, lo que yo dije, ponernos la bandera argentina y tirar todos para adelante. O sea, esto es como la selección, ¿no? Cuando claro. ¿viste? El, el fútbol uno lo, lo transmite todo el fútbol porque es lo más... Sí, lo que sí, llevamos somos, sí, la lo a sangre. Somos, somos futboleros, Entonces vos decís... Cuando juega la selección no hay ni Boca, River, ni nada. O sea, es la sí, selección. Sí. Y tiramos todo para la selección. No importa si el gol lo hizo uno de River y vos sos de Boca, si el otro lo hizo el de menos. Es así. Más bien. Y esto tendría que ser lo mismo. O sea, esto hay que seguir, este, ponerse la bandera de Argentina y seguir para adelante. Y eso es lo que más nos duele a nosotros. ¿no? O sea, a mí por lo menos me duele eso. Que, que, que estar en un, en un país donde, donde hay tantos pobres y todo eso, igual si es flanco, por todo lo que pasamos, tiremos para adelante. Tenemos un país, pero... En territorio y en riqueza, pero es único. sí bueno, eso es un poco lo, lo que duele. Bueno, me fui un poquito afuera de la Malvina ¿no, Maxi? Pero bueno. No, ¿sí? no, no. ¿sí? Está bien. Eh, eh, interesante el, el mensaje y la verdad que bastante, bastante lindo. Eh, bueno, de mi parte, eh, era la última pregunta que tenía, y bueno, Nando, ahí te va, pero, pero me quedo con el, con este último mensaje que dejaste, la verdad que es interesante. Totalmente, está, está buenísimo, eh, yo comparto lo que dice Maxi, comparto plenamente lo que dice Fernando, eh, es que a veces uno como, como argentino también mmm, estudia un poquito de la historia, analiza y decís, como dijo Fer, eh, 600 personas murieron luchando por, por la patria y, y después ves en el, tal vez en el noticiero, en la tele, en el diario que que se pelean por eh, un presupuesto, por esto, o por quién hizo más... No, no, no quiero entrar en política porque no es, no es la idea del canal, ni mucho menos, pero es, son cuestiones muy burdas que no tienen sentido y habría que, que profundizar un poquito más en el sentimiento nacional, en el sentimiento patriótico, por lo menos, creo, creo yo. Eh, eso por un lado. Y después, bueno, ya ir, para ir redondeando y cerrando, quería agradecerte, Maxi, obviamente, por darme la posibilidad de hablar con Fernando, eh, después también te quiero agradecer, Fernando, desde dos perspectivas. Una, la personal, Nando, que soy yo, por estar acá en mi canal, por eh, darnos esta charla a esta cantidad de gente que nos va a ver, eh, que estoy, voy a hacer lo imposible para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eh. Y después agradecer también como, como argentino, eh, como ciudadano, aunque en el 82 no había nacido, pero, pero me siento totalmente orgulloso de toda la gente que fue, eh, por si alguno de los que ven este canal no lo sabía, mi padre también fue eh, oficial de, de la Marina, de la Armada, y, y bueno, nada, entonces él me, me transmitió un poco los valores que eran esos, un poco los, los valores de, de la Armada y de ser eh, condescendientes con eso, ¿no? con ese sentimiento de amor a la patria, amor al prójimo, y, y algo que está, que está muy bueno, que es haber tenido esta, esta charla acá con Fernando, y nada, eso, básicamente Fer, te agradezco un montonazo que hayas estado aquí y que nos hayas transmitido todo esto, y que al final hayas dejado un mensaje hermoso, no sé si querés dejar algunas palabritas más. No, coincido lo que vos decís, o sea, el, lo, lo principal es esto, tener, eh, como dije antes, independientemente de, de, de, de, de la idea política, y eso que a mí tampoco me interesa, eh, digamos, el, el crucero y, y Malvinas está fuera de discusión política, ¿sí? de, de cualquier cosa. Eh, es la Argentina, los argentinos tenemos que ser más patriotas y más argentinos, y colgar la bandera eh, en las fechas patrias, no solamente cuando juega la selección y eso, cuando juega la selección ves la bandera colgada en todos los lugares y después cuando es el día de la bandera ves dos o tres banderas y bueno, eso es lo que nos faltaría, pero eso también lo tiene que inculcar desde arriba, desde la cabeza, ¿no es cierto?, y, y un poco, bueno, lo que decís vos, es, eh, esta disciplina, el, el, el, el, los valores que los estamos perdiendo, ¿sí? La escala de valores yo creo que hoy en Argentina está da vuelta, pero completamente, la y aventura, habría, habría que, que, que ordenar un poquito todo eso y volver al respeto por las instituciones, por, por, por la autoridad, la autoridad al nivel del maestro de todas esas cosas, y yo creo que con eso, con eso poquito que digo, con ese poquitito empezaríamos a crecer, pero no te das una idea. ¿Eh? Eh, y bueno, nada, la verdad que para mí es un, es, es un, es un placer y, y, y es, es, es lo, que, lo que nosotros nos sentimos en la obligación. Si sí, los que volvimos y los que tuvimos la suerte de volver, eh, es, esto es como una obligación para nosotros, de contar y de transmitir para que la gente sepa lo que pasó y cómo fue y bueno y nada más agradecerle a ustedes obviamente por, por darme esta posibilidad y para lo que necesiten acá hay... espectacular no, de mi parte que... no tiene nada que agradecer Nando eh, agradecemos a, a, a Fernando por por haber aceptado la, la entrevista y bueno eh, muchísimas gracias Fernando Me no por pues, favor eh, un, un placer y bueno eh, a disposición. Te comprometemos para una próxima. Eso bueno, es lo más, bueno. más importante. Así bueno, que, entonces... no, yo me, me, me quedé con un montón de cosas, un montón de preguntas, pero es que tampoco quiero hacerlo súper, súper largo. Y, pero por eso, vamos a hacer la parte 2 en algún tiempito más más adelante también con, con Maxi, con los chicos de Ideas Eternas, Cultura Travelers, y con Fer ya lo, lo comprometemos para algún futuro seguramente. Bueno, Así que, buenísimo, eso, les, dale, bárbaro. Les agradezco a los dos Maxi, Fer. Y a todos ustedes que están del otro lado, eh, nada, infinitas gracias por ver este video. Espero que se suscriban al canal, suscríbanse también al canal de Ideas Eternas, que seguramente voy a estar dejando el link en la descripción. Les mando un saludo gigante y nos vemos en la próxima. Chau, chau.